INFORMACIÓN Yo estoy hablando de la libertad de las personas, a decir, a pensar. Aquí tenemos un ejemplo en este debate que hemos tenido, hemos estado contemplando hace un poco de tiempo, personas que opinan todo el mundo completamente diferente, no pasa nada. Eran las palabras de Elena Larrínaga, presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el programa El debate de la UNO sobre la figura de Fidel Castro. Su mensaje, España es el ejemplo para Cuba en materia de libertad de expresión. ¿Pero es cierto que allí hubo un debate entre personas que opinaban completamente diferente? Vamos a comprobarlo. Fidel Castro ha sido un dictador. Eso no cabe la menor duda. Y se convierte en un dictador. Ha sido un dictador que durante 60 años ha manejado con manos férreas. Que se convirtió en un tirano al frente de una dictadura. Un régimen de falta de libertades que yo conozco bien porque he ido muchas veces allí. A este coro se unía de manera sorprendente el representante de Unidos Podemos, Segundo González, para decir más o menos lo mismo el líder de, de una dictadura y de, de un régimen que en materia de democracia pues es cuestionable. Es decir, que el debate en el que todo el mundo pensaba completamente diferente, en realidad fue un diálogo reafirmativo entre diez personas que expresaban lo mismo, que Cuba es una dictadura. Cuatro políticos, dos periodistas, la representante de un grupo disidente y el presentador del programa con el apoyo de dos corresponsales en La Habana y Miami. El programa, eso sí, tuvo la gentileza de invitar a un defensor de la revolución, el cubano Lázaro Oramas, miembro de Cuba Información y de la Asociación Euskadi Cuba. Fidel ha sido el hombre humanista que ha trabajado incansablemente por los derechos humanos, no solo para el pueblo cubano, sino para los pueblos del mundo, para los pueblos desposeídos, esquilmados, explotados. El presentador y director del programa, Julio Somoano, adoptó el papel de fiscal en un juicio político tanto a Fidel Castro como al propio invitado. Yo sé que los cubanos votan. Pero en la, en la dictadura de Francisco Franco también no, votaban los españoles. Sí, Podemos comparar la figura de los dos dictadores. Trató, eso sí, de vender la idea de que aquello era un verdadero debate y ejemplo del que Cuba puede aprender. No, se, nosotros en este debate se trata de que desapasionadamente claro, aportemos todos los eh, datos para claro, que los Nosotros lo que defendemos desde el. Pero digo como director de este de debate, de el del truco del es que de las de personas que... piensen diferente para que haya debate. No, pero, Nos vamos claro. a Miami. Allí se escucharon los habituales tópicos sobre Cuba. Por ejemplo. ...sobre su emigración. Si ese supuesto paraíso fuera así... ...pues la gente no querría salir de ese país... ...querría mantenerse ahí, etcétera, etcétera. Pero lo que le estoy diciendo es que de luego no me puede decir... ...que es una sociedad utópica... ...cuando hay cientos de miles de compatriotas suyos... Se ...que también son utopía. cubanos... ...que también son cubanos... ...y que se han exiliado, se han tenido que exiliar. Tres falsedades en una. Primero, en ningún momento Lázaro Ramas ...había descrito a su país como un paraíso... ...o una utopía. Segundo... La emigración cubana actual es económica, idéntica a la del resto de la región, pero la única que es denominada exilio gracias a la propaganda. Y tercero, las cifras de emigración cubana están en la media de la región a pesar de los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos. El Salvador, por ejemplo, tiene, en relación a su censo, más del doble de población en Estados Unidos que Cuba. Pero aún hay más. El periodista del diario El Mundo se atrevía a ensalzar los supuestos logros económicos de la dictadura de Batista. La Cuba, previa a Castro, era una, una, una Cuba que tenía más renta per cápita que la propia España. Cierto o falso, este dato macroeconómico poco refleja sobre las gigantescas bolsas de miseria del país, con un 35% de la población activa con empleo solo la mitad del año. ...o sobre la terrible situación del campesinado... ...el 43% era analfabeto... ...el 60% vivía en barracones sin agua corriente... ...el 90% sin electricidad... ...y solo el 8% recibía atención médica pública... ...pero que el único defensor de la revolución cubana en el plató... ...se tuviera que enfrentar entre constantes interrupciones... ...a 10 contrincantes... ...no impidió las constantes lecciones a Cuba sobre libertad de prensa. ¿Este debate pero, se podría hacer pero, ahora mismo en Cuba? Le pregunto pero, yo. Evidentemente, en la televisión cubana no sería posible un debate así. En primer lugar, porque ningún país sometido al bloqueo económico y a la injerencia permanente de una superpotencia, le daría voz a quien apoya ese bloqueo y es financiado por dicha superpotencia, tal como trató de explicar, entre interrupciones, Lázaro Oramas. Usted nada, nada. dirige nada. el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sí, ¿verdad? Sí, Y claro, eh, usted no desvela la fuente de financiación, pero... Ah, se las digo, a mí me financia no, no, no, muchísima gente. No, no, digo, no, no, ¿aquí? La, financiación ah, no viene, la financiación viene del gobierno de los miren, Estados Unidos bien. a través a me, de la NET, que una tapadera de la CIA. Nos... Este es un debate ah, de ideas. Pego, eh. Yo a usted, yo usted yo no le digo de dónde vienen sus fondos. O sea, yo a usted no le digo si a alguien le paga no. o le deja... No, no lo pero, importante aquí es que muestre sus ideas... En segundo lugar, porque ningún país que defienda su soberanía daría el menor espacio televisivo a mensajes neocolonialistas impropios de este siglo, cargados de prepotencia, paternalismo y descarada injerencia. ¿Cuál debe ser, por tanto, el papel de Europa y el de España en... ...en el futuro de Cuba. España tiene que jugar un papel fundamental... ...en esta transición que se tiene que producir en las islas. España tiene que liderar, fíjese lo que le digo... ...tiene que liderar la ayuda al proceso de democratización de Cuba. Lo que tiene que intentar es facilitar esa transición. Ante esta descarada demostración de neocolonialismo... ...la justificación de Elena Larrínaga no tiene desperdicio. Cuando ellos hablan de ayudar... No están hablando de tutelar, o sea, cuando un maestro en el colegio enseña a un niño, le enseña su experiencia y la información que ha querido y luego el niño decide. O sea, nadie, yo no quiero Pero que nadie le Pero nosotros no la... somos niños, nosotros bueno, no somos menores bueno, de edad. En el cuestiones, son, son, en el cuestiones no, de democracia no, sí. No, ¿eh? no. Lázaro Ramas dejó claro entonces cuál es el sentimiento de cualquier cubano o cubana que valore el precio de su soberanía. Lo que están hablando y comentando, con todo mi respeto, está en las antípodas del sentimiento del pueblo cubano. En total, en primer lugar, no aceptamos ningún tutelaje ni de España, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, en los asuntos internos de Cuba. Cuba es un país independiente, libre, soberano, y el pueblo lo es. No queremos la democracia burguesa. ...capitalista occidental, Uf, vale, no la queremos... Perfecto. ...queremos la democracia bueno. que tenemos... ...que construye la mayoría del pueblo bueno ...además, vale, no, no vamos a dejar morir jamás... Bueno. ...las ideas, ni de Césped, no ni de, de Agramonte... Que... ...ni de Martín, ni de sí. Mariana... Genial. ...ni de Mella, ni ¿Tenemos... de Fidel, ni del Che... Vale. Esa, que... ideas, ...ese es nuestro camino, no, no hay más. Vale. Sí. Poco más que añadir... ...salvo que, visto lo visto... ...la espada de Antonio Maceo... ...con la que combatió al ejército español debe seguir bien afilada.